Esperando que llegue la Navidad Segura como lo prometieron las autoridades, tanto general como otras autoridades, porque lamentablemente San Martín se está convirtiendo en, en un barrio de nadie. Un tiroteo, acarrato, atraco. Y esperamos que el general ponga atención. Y que mande esa Navidad segura al sector San Martín, ya que los moradores no están seguros de su vida por todo lo que está aconteciendo. ¿Ha aumentado? Sí, ha aumentado y no hay control, parece, por parte de las autoridades sobre estos tiroteos. Que cuando vienen hasta matan a cualquier gente de noche, durmiendo, una bala pedida mata a cualquier inocente. Y vamos a esperar que el general tome cartas en el asunto.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 un llamado al, al general para que tome carta en el asunto, para que eso no siga sucediendo aquí en el sector San Martín. Sí, ello ha aumentado porque todas estas noches se han escuchado muchos tiros, muchos disparos y es como dije ahorita, le hacemos una exhortación a esa persona para que se atengue de hacer tantos disparos ya que eso es demasiado peligroso.